Soy Daniela, este, una de las integrantes del colectivo Casa Coyolillo. Pues necesitamos hacer una investigación desde nuestra cosmovisión, de la mano, de la comunidad. Y este, pues realmente mm, es una meta que queremos lograr como colectivo, ya que eh, tenemos esa cercanía con la comunidad y eh, lo que pretendemos hacer con esta investigación es acercarnos un poco más al origen de Coyolillo. ¿no? Pues consideramos importantes estos procesos de investigación como los que hemos estado llevando en estos más de seis meses, junto con el zigzag, porque pues justo nuestro proyecto parte de esa crítica a otro tipo de investigaciones externas que se han hecho eh, en muchos lados, pero bueno, particularmente podemos hablar del caso de Coyolillo que al ser una comunidad afrodescendiente lleva eh, siendo como objeto de estudio de muchos antropólogos tanto a nivel estatal, nacional e internacional y eh, sí, pues se han generado muchos... Eh, como estudios ahí dentro de la comunidad y los alrededores para rastrear el origen de Coyolillo como pues, asentamiento. Pero pues estas eh, investigaciones no se socializan entre la comunidad y entonces pues queda ahí una, un distanciamiento entre pues los habitantes y, y ese nuevo conocimiento que se genera.